Bueno, bienvenido. En este video vamos a hablar sobre la evolución del proceso de marketing. Y para eso tenemos que remontarnos a la revolución industrial y a los primeros productos manufacturados. En ese contexto de revolución industrial y primeros productos manufacturados, lo que ocurre es que la demanda es mayor a la oferta. Entonces, en este contexto, todo lo que se fabricaba, se vendía. Por este motivo, los empresarios de la época lo que hacían era orientarse específicamente al producto Es decir, poner todas sus energías, toda su inversión en desarrollar el mejor producto posible Por este motivo, se llama esta etapa, una etapa de marketing pasivo Porque no se hace un esfuerzo de comercialización especialmente importante El esfuerzo está puesto en desarrollar el mejor producto Una vez que uno ha sido exitoso en una industria se ha desarrollado y ha crecido eso atrae nuevos competidores nuevos interesados en formar parte de esa industria entonces acá aparece la segunda etapa del marketing que es una etapa donde la demanda se equilibra con la oferta por qué porque otros industriales atraídos por el éxito de un sector se suman y aumentan la oferta y equiparan la demanda acá aparece un concepto clave que es el stock el stock Significa mano de obra, fuerza motriz y capital inmovilizado. Entonces, como los empresarios empiezan a sufrir stock, lo que hacen es orientarse a las ventas. Y acá desarrollan toda la, es, eh, todas las herramientas, la parafernaria de marketing en relación a las ventas. A esto lo vamos a llamar marketing operativo. Por lo que lo que hacemos es operar en el mercado para ir agilizando la rotación de los stocks sin embargo con el avance tecnológico con eh, la producción en serie aparece una nueva relación la demanda es menor a la oferta es decir hoy nosotros tenemos la capacidad digo nosotros la humanidad tiene la capacidad de producir por ejemplo un auto sin la participación de un ser humano, ¿no? A producirlo solamente con el uso de robots. Esto nos da la posibilidad de que con capital financiero podemos inundar el mercado de vehículos, o de celulares, o de computadoras. El problema es que después, dado que la demanda es menor, no voy a poder venderlo. Entonces esto me va a producir un eh, defalco económico. Voy a tener un enorme capital inmovilizado en stock, no lo voy a poder movilizar, la empresa va a ir a la quiebra. Entonces... En esta etapa, lo que debemos hacer es orientarnos al cliente. Entender qué es lo que el cliente quiere, entender cómo lo quiere, en qué cantidad lo quiere. Y a partir de ahí, se desarrolla todo lo que es el marketing estratégico, que fue lo que presentamos en el video anterior. Acá, lo más importante es enfocarse en el cliente, en las necesidades, en los valores culturales y en las tendencias de mercado. A modo de... Cierre, vemos en este gráfico cómo, en función de la demanda y la oferta y la intensidad competitiva, va evolucionando la orientación. Cuando la demanda es mayor a la oferta, la orientación es al producto, todo lo que hago lo puedo vender. Cuando la demanda se iguala a la oferta, la orientación es a las ventas, para disminuir el stock. Cuando la demanda es menor en la oferta, la orientación y el foco está puesto en el cliente. ¿Qué es lo que el cliente espera? ¿En qué cantidad lo espera? ¿Y en qué momento lo espera? Y aún cuando sigue evolucionando, aumenta la intensidad competitiva, llegamos a una orientación al mercado, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con los valores, que tiene que ver no solamente en ver el cliente individual, sino ver al cliente como un conjunto y como una sociedad. Entonces... Acá tenemos la evolución del marketing, que se dio en el tiempo, que se dio de forma histórica, pero que también hoy podemos encontrar mercados en los cuales están orientados o a la venta, o a la producción, o al cliente, o al mercado. ¿sí? Entonces, los dejo a seguir reflexionando, los invito a seguir viendo videos sobre marketing, y que tengan buenos días.